Hola Gente y comunidad de Youtube será bienvenido un nuevo video para el canal soy May. Lin, en verdad quería y agradecer a todos ustedes que estés veo mi canal por transmitirlo y programado en vivo de YouTube. Por esta transmisión tenemos un nuevo episodio en día de hoy. Así que antes de comenzar, te recordamos que subimos nuevo video cada lunes o viernes. Así que suscríbete y activa la campanita. Si un habitante más de este mundo cree, Pizeta, que tal? Buenos días, tardes o noche. La salud, amiga Meilin. Aquí comenzamos. Recorre el video mismo. Cronológicamente, el el título se ubica más de cuatro años después de los acontecimientos de Resident Evil 6, en julio del año 2017. Ethan Winters es atraído a una plantación abandonada en los alrededores de la ciudad de Dulvey en Luisiana por un extraño mensaje de su esposa Mia a la que creía muerta, dado que había estado desaparecida durante tres años. Explorando una casa aparentemente abandonada, Ethan encuentra a Mia encarcelada en el sótano y desorientada. Mientras ambos intentan escapar, Mia se mostraba muy preocupada por algún ser que los vigilaba. Y con razón, ya que poco después Mia es poseída por una fuerza desconocida y ataca a Ethan, quien se ve forzado a matarla en defensa propia. Después de recibir una llamada de una mujer desconocida llamada Zoe ofreciéndole ayuda, Ethan es sorprendido por Mia, que lo ataca de nuevo con una motosierra con la que le corta una mano. Tras luchar, él logra vencerla, pero queda inconsciente luego de ser golpeado por un hombre, que más tarde se da a conocer como Jack Baker, el padre de la familia Baker. Historia Resident Evil 5 Ethan Winters aparece en uno de los documentos de Ophelia de Spencer descubiertos por Chris Redfield en una de las, las instalaciones, en el último tercio del juego, en este su nombre figura junto al de muchas otras personas importantes por razones desconocidas. Interludio entre videojuegos. Posteriormente a los acontecimientos de Resident Evil 7, se revela que Ethan y Mia reanudan su relación después de ser puestos en custodia por la USA-10. Las pruebas encontradas en Louisiana, demostraban claramente que Mia Winters trabajaba para una empresa bioterrorista llamada Las Conexiones y debía ser juzgada por sus crímenes. Sin embargo, por la intervención del oficial veterano Cherry Redfield, Mia recibió un perdón, pero permanecería bajo vigilancia por el resto de su vida. Por recomendación de Sri, Ethan y Mia establecieron su hogar en Rumanía, al mismo tiempo Ethan aceptó recibir entrenamiento militar de Cherry Redfield, tras pasar por un periodo de limpiar su organismo del virus de Eveline, Mia quedó embarazada de una niña, que nació poco más de dos años después de Resident Evil 7, Ethan y Mia la llamaron Rosemary Winters. Resident Evil Village Ethan regresa en Resident Evil Village, originalmente llamado Resident Evil 8, como su personaje central 312 ambientado tres años después de los eventos del videojuego anterior, Ethan ya lleva casi tres años en Europa con Mia y su hija de seis meses, Rosemary Winters. Shri Redfield asalta la casa y mata a Mia mientras lo toma a él y a Rosemary bajo custodia. El camión que transportaba a Ethan es atacado y él queda varado en una aldea cercana cuyos habitantes son masacrados por monstruos. Es capturado por Eisenberg, uno de los cuatro señores locales que sirven a la líder de la aldea, la madre Miranda, y lo lleva ante ella, descubriendo que tienen a Rosemary. Miranda permite que Eisenberg se deshaga de Ethan, pero Ethan escapa 13, 14, 15. Después de derrotar a Alcina Dimitrescu, uno de los señores, Ethan descubre que Rosemary fue desmembrada, sus restos guardados en cuatro frascos, cada uno de los señores en posesión de uno de ellos. Se entera del comerciante local, el duque, que puede revivirla y recupera todos los frascos. Después de obtenerlos y matar a todos los señores excepto a Isenberg, Ethan se reúne con Chris, quien revela que la mía que mató era en realidad la madre Miranda que cambia de forma y se hacía pasar por ella para secuestrar a Rosemary y que él estaba tratando de proteger a la familia. Usando un tanque improvisado ensamblado por Trish, Ethan mata a Isenberg, solo para ser fatalmente herido por Miranda, quien le arranca el corazón para después revelarle que con su capacidad de transformación perfecta, ella fue mía durante meses, y además era la anciana en el pueblo que lo aconsejaba. Lo siguiente que se sabe de Ethan proviene del reporte de los soldados de Echiris, que le envían una foto del cuerpo de Ethan sin corazón, y tirado en el campo donde venció a Eisenberg. Sin embargo, Ethan sobrevive gracias a las habilidades regenerativas que desarrolló a través de los efectos del Moho en Luisiana, y de las cuales no estaba plenamente consciente. Poco después, Ethan comienza a alucinar. Evelyn se le aparece a Ethan, la última parte de su mente se refugió en Ethan antes de ser destruida en Resident Evil 7, burlándose de Ethan de que ha estado muerto desde Louisiana, habiendo sido asesinado por Jack Baker en su primer encuentro. Ethan vuelve a la realidad, siendo transportado por el duque, quien recogió su cuerpo moribundo y lo llevó en su carruaje. Ethan se interna en el altar de Miranda donde finaliza el ritual, pero Miranda falla el ritual, ya que en lugar de resucitar a su hija, resucita a la misma hija de Ethan que ella desmembró, Ethan viendo a su hija resucitada, se enfrenta a Miranda y la derrota, rescatando a la restaurada Rosemary, pero la pelea fue muy intensa, y comienza a sucumbir a sus heridas, que resultan ser demasiado graves para que sus habilidades regenerativas las contrarresten estén. Después de haber colocado una poderosa bomba para destruir la mecaniceta, la fuente del moque que dio a luz y poder a Miranda, a los cuatro señores, y a Eveline, Triss intenta ayudar a Ethan y a Rosemary a subir a su helicóptero avión. Sin embargo, Ethan se da cuenta de que inevitablemente se está muriendo, le confía a su hija envuelta en su chaqueta a Tris y le pide que la cuide. Ethan luego toma el detonador de Trish mientras el molde con un poco de la consciencia de Miranda se extiende para consumirlo todo, separando a Ethan de los demás, Trish se lleva rápidamente a la bebé a su aeronave, y se la entrega a su madre Mia, quien fue rescatada por Trish, e inmediatamente despegan con Mia queriendo saber de Ethan, unos momentos después cuando Ethan siente que su familia ya está a salvo, camina moribundo al dios miceta gigante que se Dipone a destruirlo, en ese momento Etan casi sin fuerzas presiona el detonador desencadenando una poderosa explosión en el dios Miceta, que destruye completamente tanto a Etan como al dios Miceta, además de eliminar todo el pueblo y sus armas biológicas. Un tiempo después se puede ver a la hija de Ethan, Rosemary, quien ha crecido con un rostro completamente igual al de su padre, cabello del mismo color, y se viste con la ropa que este le dejó antes de sacrificarse, ella está visitando la tumba de Ethan a quien admira mucho, y se revela que ella ha obtenido poderes al igual que su padre y su madre. ¿Qué pasó con Ethan Winters? Nuestro héroe lleva muerto desde el primer encuentro con Jack en la mansión Baker, es decir, desde poco después del prólogo de Resident Evil 7. Desde entonces sobrevive únicamente al estar infectado por la mutomiceta, el hongo que afecta a los Baker y controla a la propia Eveline. Batalla final contra Miranda y su muerte se reveló que sobrevivió al ataque de Miranda debido a sus capacidades regenerativas gracias al molde. Ethan se despierta en el carruaje del duque para encontrar a Rose y acabar con Miranda de una vez por todas. El duque lleva a Ethan al pueblo donde encuentra a Miranda con Rose creyendo que es su hija Eva. Ethan se enfrenta a Miranda para su sorpresa de que su cuerpo no es normal. Ethan exige devolver a Rose, con Miranda amenazándolo, solo para que Trish intervenga y le dispare en la cabeza, dándole a Ethan la oportunidad de recuperar a Rose. Sin embargo, Miranda agarra a Rose con ella antes de que el mecanicete se extienda por el área, mutándola aún más. Después de una larga batalla, Ethan le da un golpe mortal a Miranda, lo que hace que grite el nombre de su hija antes de calcificarse cuando la barrera que lo rodea comienza a disiparse también. Ethan tomó a su hija de regreso solo para caer de rodillas en la debilidad después de que su mano derecha se calcificara. Tris encuentra un frágil Ethan, ayudándolos a ponerse a salvo. Chris le informa a Ethan de una bomba que arrasará con todo el pueblo y como Mia está realmente viva esperándolo. Después de dejar algunas llorosas palabras de despedida a Rose y Chris, junto con su chaqueta ensangrentada para cubrir a su hija, Ethan luego le da a Rose y a Chris antes de robar el gatillo de la bomba mientras los empuja cuando los árboles moldeados crecen para rodear el área. Como último momento para destruir el mecanicete, Ethan activa el gatillo y finalmente se sacrifica cuando la bomba destruye tanto al mecanicete como a toda la aldea. Años más tarde, su hija Rose, ahora mayor, visitó la tumba de su padre en un cementerio con grabados un esposo amable y un padre cariñoso que antepone a la familia. Y bien cuéntanos por favor qué les parecieron estas historias, deja un like, comparte nuestros mis vídeos.